Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre, bandolero 7.0 Continuamos aquí con Kratos Mimi y su hijo, el Atreyu Aquí en God of War Aquí está, el Kratos Ahí mirando las tortillas. Venga, y ahí va el niño Vamos a ver si tocamos El cuernecillo este y hablamos con la serpiente Vamos a verlo Ahí Mira los lagartillos por ahí Venga, vamos a ver eh, míralo, el Mimi eh, eh. Qué gracioso pues Venga, Mimi A toca el cuerno <ríe> Venga, fenómeno Vamos a la serpiente Vaya pedazo de boss, ¿eh, chavales? A ver si... Está de buena, si lo pillamos de buena <ríe> Idioma dragón. ¡No, le no, tienes que cantar el aliento a, a la serpiente. Yo creo que nos vamos a tener que meter dentro. Anda. Nos vamos a tener que meter dentro de la serpiente de. ¿En serio? Debes saber. Que a él tampoco le hace ilusión. Pues nada. Mm. Ok. A ver dentro de la boca de la serpiente. Pues nada, venga, vamos para abajo otra vez. Aquí. Okay. ¿De verdad vamos a hacerlo? Y vamos Dejero con la barquita, supongo. No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder. <ríe> Vale, vamos a ver si encontramos por aquí una barquita. allí. En el este. ¡Eh! Hey, ¡Espérame! ¡Pues mm. well, alíérate. Aquí tenemos la barquita. Venga. Podemos ir cogiendo mientras. ¿Seguro que es buena idea? No. Cositas por aquí Hay algo Allí parece Hay pezacillos también Un este poquito de plata Nunca viene mal Venga, vamos para allá A ver aquí que cogemos Venga Un poquito de oro Ahí está Venga. Aquí tenemos seguro nuevas cosas Para, para descubrir Pero bueno Vamos lo que vamos. Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. <risa> sí, sí. Sí, yo tampoco eh. había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No hay uno que no intentara comerme. Maorito. A ver dónde podemos. No Aparcar. La barca. En fin, nos metemos por aquí, ¿vale? Nos falta por aquí un avientecillo. No hay nada, ¿no? Madero y ya está. Ahí vamos, chavales. Adentro va la garganta de la serpiente. Impresionante, ¿eh? Hoy empezamos bien. Venga, vamos a ver. No le canta el aliento al dragoncillo. Cierra la boca y para adentro. a la linternilla o algo. Bueno, bueno, no veo nada ahí vamos a derrita la barca ahora O los jugos gástricos vamos a ver el que nos cuenta pues nada a navegar bien zona descubierta el vientre de las bestias Encuentra el ojo de Mimir 300 metros 320 metros con que me comían. los sueños no son para. no estoy asustado Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. Ya es grande, a ver. Cientos metros. Vamos viendo, ¿eh? pero bueno. Oh, la serpiente. La serpiente marina no va a ser grande. A ver si no tenemos que no luchar o como algo. pensaba, un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho es agradable. <ríe> fermentación. Claro de cerveza hay, de breza. Ah, Venga, coge Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí. <ríe> básicamente. Básicamente. Bueno, al menos vamos iluminados. Ahí parece que hay algo que brilla. ¿Vamos a aparcar por aquí la barquita? Sí. Venga. Vale. Ahí. Vamos, vamos a ver. A la saca poquito de plata Pues bienvenida sea ¿Hay algo por ahí, niño? Dup Venga, vámonos Ahí está Mola lo rapidillo que se sube A la barca Venga Ahí, vamos Y ahora. Aquí, aquí. Aparcado. Venga, trello. A ver. Tenemos por aquí. Tenemos mecanismo, eh. Vamos Estoy a tener. Algo por ahí. Ya, ya. Aquí no hay paso. Se con una rata. No, otro lagartillo de eso. Algo de vida. Ok. Dop. Aquí. Ok. Vamos a escalar. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Para dónde? Allí. Si <ríe> estuviera más cerca. Ahora, ¿para dónde? Up, yep. Eh. Abajo. Do. ¿Entonces qué, tío? Si estuviera más cerca de dónde ah, Vamos a ver cómo falla Tenemos que subir ahí arriba Do. ¿Entonces qué hemos subido aquí? Ya estamos Ah, por ahí por me tengo tirado ¿Cómo va el tema? No lo veo bien, ¿eh? No lo veo claro Solo, no, no. ¿me deja de esta manera? No sé, tío. Hice ahí, pero luego no. ¿Algo estamos fallando? No lo conseguiremos. No, ¿verdad? ¿Por qué, tío? No hay nada que me pueda enganchar No entiendo Qué raro mantí Ok Hola, muy buenas Argolilla. <ríe> Aquí estoy atascado, no sé para dónde tengo que tirar No me deja y ya hemos estado, venimos de ahí. Qué raro, ¿no? No me deja descolgarme ni nada. Algo falla. Bueno, volvemos atrás. Vamos a ver. Aquí no lo tengo nada claro. Aquí. Tampoco. Vamos a ver. A ver. ¿Yo lo tenemos que pegar con el hacha o qué? Al culo, yo que sí. Toma. Ay, ya se me ha ido. Tiene que haber dado más. Dale. Ay, me ha fallado. Epa. No sería Buah, lento Toma hacha Ahí, no puedo fallar Ahí Ahí, me ha fallado Ahora Y ahora paramos aquí, ¿no? Ay, no Ay. Ahora sí Ya vale, nos faltaba esto Es que, tío que no te das cuenta los detalles de esto Venga Lo vi antes, pero creía que era Un poquito más para adelante Cuando había que darle En fin, vamos, ahora sí Ok Estamos aquí Venga Ahora qué Supongo Olvina, que eh, El hacha Venga y la chilla. a volver para atrás Vale Vamos a no, no es que ah, una estatua me nos lleva esto? ¿No tiene que haber saltado por ahí o algo? ¿Al barco? No lo sé Creo que no Creo que aquí abajo o algo Ahí oh, Bueno Arriba y el niño, el niño, ¿qué no pasa con él? Eh, Bueno, ya subirá. Aquí cogemos nuestro cofrecillo. Ok, graficazo, ¿eh? Que bien se ve. ¿Está sí, el ojo? Es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. <risa> <risa> Cuidado, despacio. La rosca. <ríe> sí, sí, lo Gracias, que incide. Hermano. de menos la visión binocular. Ok. Ya, tenemos que volver a la sala del viaje de ti. Bueno, a ver si encontramos algo más por aquí. Que no lo sé. Parece que no. La serpiente se ha portado bien. Aquí, aquí. ¿Esto qué? ¿Cómo llego ya. Aquí. Vamos a traer yo Buena, buena A ver qué nos da De no ser bueno Símbolo de perseverancia Bueno <ríe> No sé yo Volvemos No creía que nos íbamos a desplazar por aquí Por la cuerdecilla esta o algo Sí, míralo Ahí un poquito de tirolina Perfecto Ok Volvemos a la barquita Y nos vamos de vuelta. Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. Le falta Esa el cuerpo. Funcionará. Entonces vamos. estamos bien. Aquí, aquí, aquí. Nos dejamos esto antes. ¿Has oído la expresión tentar al destino? Venga. Pues no tienes. No tienes al destino que.. Te la puedes jugar. <risa> Vamos allá, chavales. Pedazo de juego. ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el. tú! Sucede? No me lo esperaba. Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jorgen. No. ¿Qué tiene que hacer? No. Mal. ¿Alguna criatura que hay por aquí eh? Ojo, me choco contra la islita <ríe> Otra vez, otra vez, otra vez. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿Están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Ah, bueno. Lo mismo le están pegando a la serpiente, ¿vale? Mejor que no haya ninguna criatura aquí. Dentro. Venga, vamos. Nos tenemos que estar acercándonos. Al final. Venga, agárrate, agárrate a Treyu. Y la cabeza. Vamos, no, vamos, estamos moviendo tela ahí, a la este. Vale. Abriendo la boca. Adiós, barca. Volamos. Bueno, un piñazo. Costalazo. Pasado. ¿Qué están haciendo a la serpiente? Dios que ha caído tío. Chico Nuestra amiga. Chico. Ahora se nos ha perdido el niño. Vale, está aquí. Estoy <ríe> bien. La cabeza. <ríe> ¿Qué le ha pasado? Es por nosotros. No. Es otra cosa. lo intuye. El gigante ah, muerto. Vamos a ver. Ah, está. ahí, Te doy a a la cabeza. Ahí la cabecilla. Vamos a ver. ¿me ha ver. o qué? A ver. Vale, vale, que la freya. La Diosa Freya. Un poquito. Hasta que poquito nomás. Está fría, eh. La serpiente Te sí, eh. Diosa. no Estás lejos de tu casa. Estoy vosotros dos. Albardo. Me ayudasteis a verlo más claramente. ¿Albardur? ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. Qué chulada de juego. ¿Cómo se le ocurra a lo de Santa Mónica? Hace mucho. No tenéis que para allá para Santa Mónica. Quieras, ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? Como la Abi y la eli en santa bárbara os ocurre algo que quiera ya puede ver el juego completo mi canal el AOA, parte 2 míralo el Bardur que viene chavales! se va a liar parda anda no está buscando la mínima idea la más remota idea el cabreado ¿Cuál te va a bajar? ¿Cuál, cuál? Mi niño. A ver, a ver. Madre. Se cuenta. Estoy madre aquí. el hijo. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Este, ¿no? Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... Lo que siento... Lo que siento... Su juegazo, ¿eh? A ver si me, me lo paso. Los últimos años soñando con este momento. Ah, claro. Ensayando lo que siempre he querido decirte Hasta la última palabra Un pedazo de historia palabra, esta, eh Para que pudieras entender exactamente Lo que me has robado él le está echando en cara a la madre Vamos a ver Pero ahora Me doy cuenta de que En realidad no necesitas entender Sí, sí, nada. yo también he pasado no Bastante de la para nada. De la Play 1, creo De la Play 2 que... y En la Play 3 necesitas. también tengo alguno La venganza es un juegazo. No la paz. Yo soy fan del Kratos. No sé. Esto sí lo sabe, el Kratos. Vengándose ahí de todos los dioses. Este no tiene ganas. <ríe> me lleva tatuaje a ver, de esto Nórdico ¡Eh, aparta, Baldur Y aquí va a haber pelillas, chavales. ¡Que viene! ¡Que viene el salseo! <risas> ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no hacemos nada. Vamos sí, ay, Otra sí ¡Otra! ¿Otra? Sola. Toma, remolino Aprendido nuevo Que te tengo ganas Ay, que viene Que viene, que viene Tengo esas puñetas La madre no quiere Nos está cogiendo aquí con la Con la magia Uy, aquí va, aquí va Ojo a la madre le le tira ahí la roca Deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. <ríe> Tía, hace lucha. No, chico. la eh. Buah, chaval. No, Patreus. aliento, Respira. tío. Estás sangrando. Puñetazo de eso te deja llevar No, es mi sangre. Ojo. ¿Qué es esto? ¿Eso es lo que teníamos, no? ¿Cuál es que más poder o qué? Ojo. Que este se le va la pinza y. Vamos a ver si es magia. ¿De la freya o.? A ver, vamos a ver. El chisme este. Es. Vulnerable Ahora sí, hemos encontrado su punto débil, creo, eh A ver. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Gigante? ¡Ostras! ¡Tiene es este, tío! ¡Mamma mía! que viene! con oh, el anillo y todo! ¡El pulgar! ¡Ojo que no me aplasta! No. Oyes el viento. Nos estamos moviendo. Venga, vamos ¿Esa flecha que Valdur, el muérdago, en la correa del carcaj. Sí, sí, sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Has visto ahí? Estoy seguro. Ya me está viendo todo. Lo, Ahora lo se azulito. Las cuerdas. <ríe> <se acuerda> <ríe> Venga, vamos a ver. Se pone interesante esto. De todas las trampas que nos no han hecho y de todo, venga, vamos a ver. ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! Oh, ¡Un no, cojero de gigante, eh! No puedes. Quiere matarte. Vamos a ver. Ahí tenemos no la bombita enerme. esa. Nadie ah, puede. ¿Dónde está? No me importa si me mata. Lo protegeré. No oh. permitiré que muera. ¡Qué conmovedor! Todo acabará todo! Por aquí Ahí. ¡Eh! Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Viene! ¡Yo no quiero, ¿eh? Eh, eh! ¡Eh, el que empieza, eh, amiga! ¡Odio, oh, me ha pillado! ¡Viene! ¡Viene! ¡Toma, lo visto! Deza, que lo he perdido. Ay, que lo he perdido. Toma, hachazo. Ostras. Ah, la freya no quiere. Viene. A ver, yo creo que con las de estas. Ay, ay, ay, ay. ¿Hacemos algo o no? No, creía yo que sí Ah, pues sí, mira, visto Destruye No sé qué habrá hecho viene? Eh? una chita o qué? No hacemos nada eh. Vamos a pararle los misiles Si dinero es por aquí Ay, que me coge ¿Veis? ¿Sí? Chungo, ¿eh? Un puñetazo Con el escudo Viene no ha golpeado ahí, tela Viene para acá Luego lo esquivo Y ahora disparo ahí ¿Cómo? No Pero allí <ríe> Va. Misión de muerte tenemos poca vida le quitamos eh. Pues nada, Me está reventando. Al fuego, al ahí, viento, toma esa pieza, ahora sí le estamos quitando medilla, ¿eh? Viento. ¡Toma! ¡Mamá! y yo ¡Uf! Ok, ok. Quiero ir descubriéndolo ahí poquito a poco. Yo creo que sí, vamos avanzando. Bien. Venga, avanza ahí. Ok. ¡El cristal! ¡Vale! Ahí ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Me dio! Ahí, ¡Vale! Costalazo, venga, Atraeus. Atraeus. vamos a ver la Atreus Ahora, donde bien. se me ha quedado, venga, el otro va a bajar. Uf. Se transforma en fuego. Ojo ahí, eh. ¡Arriba! ¡Ostras, tú! viendo Pues toma más Toma esa Y esa Y esa Y ya te reviento Te reviento, te reviento, te reviento, te reviento, te reviento, te reviento. Y esa por ahí Toma Rechazo. Acá, que te ¿Qué Viene la freya. viene. <risa> Ojo. Qué guapo, tío. Uf. ¿Para qué, tío? Tenemos que subir nosotros para algún lado o qué? A ver, ¿para dónde? Esto es lo malo que no te hice. Quedo aquí pillado con el hielo. A ver. Ya no puedo. Ah, aquí, aquí. Vale, vale. Aquí. ¡Atreus! Venga, salta. Oh, oh. ¡Apártate de hijo! Esta cosa es chunga, eh. ¿Por qué hacerlo? Allí. Deténlo. Venga. Toma. Rechazo. Y esa por ahí Ya nos va a reventar Así podemos A ver, tengo que Ahí Está reventando Ahí Y esa por ahí Mendo, ¿eh? La batalla otra vez contra el bardo ¡Ojo! ¡Que nos caemos! <ríe> ¡Dale! ¡Dale! Toma Rechazo. Uh, el lagola, eh! El niño ya es un lagola Es un elfo, maravilloso Se nos va Toma Uf. bueno, el nene Uf. lo está hinchando ahí a flechazo, ¿eh? Toma Pero vamos, que está el Marta, ¿eh? El bardo este Vale, vamos un poquito Uf. Habéis logrado lo que ni el padre Supremo consiguió Nunca me he sentido tan vivo No bueno, siente el dolor ahora Irónico Ya Ir a espartana Y a reventarlo ¿Qué? <risa> Venga ¡Toma ahí! ¡Ay, que me he ido! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Toma, lobito! ¡Toma, lobito! Que con el hacha aquí... apuñetazo hacia el escudo! Ay, que me da... ¡Atrazita! ¡Ayuda, voy a detenerlo! ¡Me cago en todo! ¡Viene! ¡Típate esa! ¡Y esa! ¡Ah, que lo reviento! viene eh. que eh. Uf. Vea. ya ahí está toma toma y toma y toma y toma y toma Oh, ataque combinado menudo combo lo estamos haciendo venga se queda china madre mía es una sangría chavales <ríe> Que viene, que viene la frella. Otra, corre niño. Deténgete. Mira. Tengo una idea. Vamos, a ver, vamos. A ver. ¿Qué acción, tío? ¿Vas a hablar Chico. serpiente? Vienen claro. Vamos, nuestra amiga. ¿Para <ríe> qué? Venga. Uf, la freya y todo ha caído, ¿eh? Hola, Fabián, muy buena. Sí, sí. ¿Qué hacemos? matamos, o no lo matamos. Yo creo que no. Por favor. Vamos. Está derrotado, padre. Sí. No es una amenaza. Vale. No puede pasar por nosotros. Y no te acerques a ella No necesito tu protección ¿Eh? Le hemos dado, le hemos dado ahí Fabián, le hemos dado ahí bien Le hemos dado ahí tela Darlo, ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca Eso también tiene no cosas pendientes ahí. ¡De en mi vida! Estaba intentando protegerte. Estaba. He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. no. Estos tenían ahí también sus rencillas, ¿eh? La madre e hijo. No, no podemos. <risa> es que, claro. Porque nunca te perdonaré. Bueno, A si tiene ahí rencor acumulado. tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado.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 no sé. Vamos a ver, ¿qué hace? Se le da un abrazo. La mata. Revienta la cabeza. O la ahoga. Vamos. Sí, sí. Hola, Álvaro. Sí, sí. la hemos descubierto hace poco. Hace pocos capítulos. ¿Para qué se la carga, tío? La freya. A esto podrías haberte alejado el ciclo termina aquí tenemos que mejorar fin de ciclo ea <risa> cascanueces Lleve. mira los ojos rojos esta se va a mosquear no, ¿no, no que no no no Mi niño mi querido dulce niño. Sí sí, sobre todo dulce, muy dulce. Muy apañado muchacho. Freya. Va a salir de fiesta con hasta los fines de semana. Freya lo erció. a escuchar chiringotas. Ya están, ya están ahí liados Todas las agonías y imaginables. Vamos a ser no la Freya. Tu cadáver.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 Hombre, Samoan Guerrero. que no me conoces. ¿Qué, qué haré? hombre? Conozco. El trato ya ha cambiado, ya ha madurado, ya. Lo suficiente. Ah, la bueno, Freya. Si nos manda al Bifrost, Donde nos manda. Chico. Nos vamos. Escúchame bien. <ríe> Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó. ¡Ok, el alma. Álvaro, un saludo. Si no, si no te, te va a hacer spoiler. Muchas gracias. Bienvenido al amigos. canal. Yo lo estoy disfrutando, tela. Las pantallitas estas y todo. Mate a mi padre. Mira, lo mira los Tiene ahí su historia también. Angel. Ser un dios trata de eso. Oh, no bueno. menos. Siempre termina así <risa> Hijos que matan a sus madres A sus padres No Seremos los dioses que elijamos ser No los dioses ¿Qué yo? Que ha habido hasta ahora ah. Tú no serás Como he sido yo Debemos ser mejores El de brazaco tiene El crato A ver la freya. Ahora que no nos eche las culpa a nosotros. Si estaba buscando bronca, el hijo. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Si echamos un y sí. o algo. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. Sí, o el mío tiene tiene mi brazo el Bueno, tiene tres o cuatro brazos mío. <ríe> soy un canío soy peso peso gallo, creo. <ríe> yeah, trofeo ganado, llamada del crepúsculo. Su hijo, La muerte de hijo no es diario, ¿vale? fácilmente. Pero Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida <ríe> Tú me dejarías sí. matarte, dice nene. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto Bueno, el mundo bueno Mundo es mejor si está Freya? Pero dale tiempo, amigos, se sobrepondrá Volvamos al templo de Tyr yeah. Por última vez sí, Por última vez yo No sé si... Me espera. si nos faltará poco ya o qué no tengo ni idea. Odin debió de convencerlo de que si os seguía, jotunheim se curaría. No hay Martín, no, ¿Por qué seguro? no? Porque el muerda rompió el hechizo. La magia vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Podríamos entrar, Podríamos entrar también? No sé. Sentido, si eres brujo, y, sin embargo, qué trágico. Baldur ¿Sí fue el mayor regalo que Odin ofreció a Freya. Lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero eso sí me y... a tomar decisiones. el transportador. ¿Qué va? ¿Toda la Valkyria? He matado dos nada más. Dos Valkirias, no son chungas las Valkirias ¿Eh? Madre mía. Tengo ahí un montón de tareas por, por hacer. A ver, mira. A ver. Ceso místico Cámara oculta de Odín Creo que es aquí donde estamos, ¿eh? qué? Okay. Este otro final del cantero Ni idea, ¿eh? El cantero El canal del cantero Ahí Vale Estos son los accesos, no sé sí. La ruina de la antigua Tengo esta por hacer ¿No ¿Ves? Esta la tengo por completar Luego tenía esta por aquí también Carga muerta César místico Tengo varias Por completar Vale Aquí no tenemos ninguno Esto lo hicimos, esto lo de la montaña Donde cogimos al Mimil y tal Y estos son todos los reinos Vale, aquí tenemos otra misión también El alto consejo Coloca los ocho yermos Esos son los de los de las Valquirias. Puh Oye, tú Como vayas con un tiempo de sangre Desangrado ahí Puedes flipar Bueno, me supongo que tendremos que ir al templo ¿Vale? Aquí A ver si lo cojo Ahí Entonces bueno pues nos vamos aquí, ¿no? A la tienda de bro paso de la barca, ¿no? Qué, qué? Yo creo que sí momentillo. La torre se tragó la piedra de la unidad, ¿no? Quería volver a volar Sí, es una verdadera pena Vale, cuéntame cómo supo Odín antes que nosotros que iríamos a Yom. Ah, verás, Odín es increíblemente listo Casi tan listo como se cree Y colecciona profecías si algo tiene que ver con el futuro, lo añade a su colección. Así puede presentarse como el que todo lo ve y todo lo sabe. Eh, por supuesto, su intención es controlar, controlar el futuro, controlar su destino, no controlar el este. de reino de cada territorio, de cada mundo si pudiera. El Intentará eliminar cualquier Creo que que tirar de resistencia. Ahí está otra vez. Aunque nunca haya sido una amenaza. Él puede pensar que lo serás. No tenemos ah, sí, la artefacto ese. No importa cómo lo supo antes que tú Lo vale. que importa es que estaba en lo cierto Hay un poco con eco Pero bueno, la historia de Mimir, venga Otro saber, añadido, te sabe mucho Por aquí, ¿no? Nos tiramos, ¿no? No me sale Es raro Por aquí Vaya. A ver Venga Aquí, en el camino Estamos en la tienda de Bruce, ¿vale? No sé si me habrá dado algo o qué, moveros, o qué? <ríe> Así me gusta. Al principio parece que no, pero bueno Para la próxima. Nos dio una cosilla y tal Dice a 44, ¿me dado por aquí o qué? sitio sí, A ver Okay. No puedo creer que vayamos a ver gigantes. Yeah. si las cosas van, La Ceniza de madre. Abre un pasaje hasta Jotunheim Ahora ya con los dos ojos del, del mimil, pues a ver si podemos ya Ir a Yotungen, ¿vale? Por ahí. Ok. Pero bueno, eso ya será en el próximo capítulo. Yo creo que ha estado muy bien el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado a todos. Si así ya sabéis, dejad el botón de like. Ahí que es gratis. Y suscribiros al canal si no lo estáis. Venga, un saludito para todos, Peñita. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Cuidarse mucho. Ser bueno y feliz fin de...